¿Me copias? ¿Me copias, Andrés? Copiala, André? copialo. copialo. Andrés? ¿Me copias? La verdad es más grande, ¿Me André. copias? Sí. Andrés, ¿Me copias? ¡Uy! Un dale, dale. ¿Qué, ¡Qué pescado! ¿Qué? ¡Tremendo, madre! Ah, uh, ¡Genial! total es el no, no, no. Era grande, ¿eh? Era grande, dije? ¿eh? Con esto me retiro. Ya ah, está hoy. No, no. Y el día que... Hago la foto. 55. 55. Y un poquito 55, más también. 41, ¿Sí? No, sí, un poquito no, más también. Bueno, bueno. Ahí. Ahí. Sí. sí, pasa un poquito, a 55. Se me doble, no puedo panita, sostener. ¿Le saqué la foto? ¿Se le saqué?